¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. ¿Qué va a pasar el 5 de junio en donde se celebran eh, procesos electorales muy importantes que muchos de los analistas políticos dicen que es un parteaguas, que es así como la veredita para el 2024? ¿Será? ¿No será? Bueno, pues me da gusto en primer lugar eh, que me esté acompañando Eduardo Cobian, lo, le decía a los amigos de Instagram que me lo saqué estaba en Mazana y dije rostro de Mazana, ven muchas gracias Yo. contento y <risa> agradecido poner bueno. contento de agradecido platicar con, contigo que me hayas invitado a platicar con el buen amigo Rodolfo y vamos a platicar bien a gusto así es, y bueno, pues es nuestro invitado estrella, Rodolfo Rivera Pacheco él es el director de BEAP, que ya tiene pues más de 20 años 23, 23 años eh, siendo una de las encuestadoras pues, déjelo seria, déjelo profesional pues que le atina, ¿no? porque hay unas que, ¿no? fama nacional y bueno, ¿no? hacen cada oso y bueno, Rodolfo Rivera siempre se ha mantenido eh, eh, pues ecuánime con, con la cabeza fría y bueno, y, y, y por eso luego te tunden, ¿eh? <risa> te tunden. No, claro, el morenista. Y el... Antes es el panista, ahora es el morenista. No, ¿ya después ah, sí, después el prista. Bueno, bueno, independientemente de todos los cistas que le quieran poner, bueno, pues Rodolfo Rivera eh, eh, ha trabajado obviamente en este análisis del 5 de junio y bueno, pues tienes preguntas, Milano. Tengo bueno, preguntas de... todas, este, pero es, es un tema interesante, porque pues vienen estas eh, seis gobernaturas que son importantes en, eh, en número, en padrón más o menos, porque también si habláramos de la gran prueba viene antes el Estado de México, que es ahí donde se va a librar como el padrón prácticamente más importante Uf. del país eh, esta gran batalla. Pero hoy, a la vista de, de, de lo que pasó con la reforma energética, con un ambiente político encrispado, pues se van a jugar estas seis gobernaturas, en las cuales pues prácticamente todas tenemos la alianza PRIPAN y la alianza Morena del otro lado, y jugando un tercer lugar MC, en el cual eh, hoy hay una presión a MC este, fuerte, dura, este está hasta mal educada de júntate júntate júntate júntate, júntate, júntate. Sí, sí, sí, sí. Este... Es, es tu misión histórica Ajá, porque okay. si no que no o sea cuál va a ser tu respuesta no ante la nación no de sí, que no. jugaste de aquel lado ¿no? Entonces, de que le serviste bajo este panorama cómo ¿no? ves con este esquema de inicio este panorama general que nos vamos a enfrentar este próximo domingo bueno pues gracias Erika querido amigo Lalo Cobian Gracias a todos los que nos ven. Efectivamente, el, el domingo eh, pues van a llevarse a cabo seis elecciones para gobernador en eh, seis estados de la república, importantes, y lo interesante, como bien dice Lalo, es que en todos gobierna PAN-PRI, ¿no? en, en casi todos PAN-PRI eh, con, con PRD, en, en alguno no, pero eh, la gran incógnita es si podrían mantenerse en el poder las alianzas PAN-PRI, o, o, o el, la oposición en el país o va a ganar Morena ¿no? entonces esta es el, la, la, la gran incógnita se han eh, estado midiendo mucho estos estados yo he medido Durango yo he medido Oaxaca bueno los estados son Aguascalientes, Durango, Quintana Roo Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas eh, yo he andado eh, eh, haciendo misiones en, en, en Durango fundamentalmente en Oaxaca al principio y de los demás pues tengo tengo Datos bastante confiables, certeros, de encuestadoras serias, ¿no? A lo que nos dedicamos en el Buró de Estrategias y Análisis del Poder es hacer encuestas desde hace 23 años en todo el país y conozco la seriedad de... Colegas del gremio eh, demoscópico mm. de, de los encuestadores en este país. O sea, tú te juntas con, la, con los meros meros, o, o sea, sea, con la pelusa, no. Así o sea, de. A no, bien, no, a lo que me refiero es que hay, hay buenos <risa> y no tan buenos. Vamos, haces bien. Y también hay otros que, pues nada más aparecen en tiempo de elecciones y después desaparecen. Hay muy poca seriedad. Se ha eh, pervertido demasiado el quehacer eh, eh, del levantamiento de, de encuestas porque. Los políticos, por desgracia, han confundido ¿no? la, la finalidad de los ejercicios de medición de opinión pública porque creen que son vehículos de propaganda en lugar de que sean un instrumento para que les sirva y mejoren o, o corrijan errores de campaña para ver cómo van, para ver qué decisiones tomar. Eh, la, las han pervertido los políticos porque creen que publicando encuestas en donde vas ganando la sí, gente no. va a votar más por ti, y es absolutamente falso eso. Lo hemos comprobado una y otra vez los encuestadores. La gente no decide su voto por ver una encuesta. De verdad. Así es. No, no es cierto eso. Yo que más quisiera. Oye, no, no, es eso. O sea, por ejemplo, eh, no es una tendencia como los likes. No. El, así de un montón de likes. Ay, ah, mira, es muy popular. No. ¿no? bueno, ¿Qué obviamente baro, baro, te empieza a caer es, bien. Es ¿no? un es un elemento más que la gente informada. La gente informada. Este, podría tomar para... Eh, ...evaluar su decisión de voto... ...pero créanme que... ...la gran mayoría de la población... ...para empezar no lee periódicos... ...no, no le interesan los números... ...tenemos una deformación... Eh, ...matemática los mexicanos... ...no nos gustan los números... ...y no se ponen a analizar las encuestas... ...los políticos y los medios de comunicación... ...por desgracia... ...muchos periodistas han también... Eh, ...abusado... ¿no? ...de las encuestas porque piensan que este publicando tal o cual uh -huh. cosa, pues dan golpes mediáticos, okay. pero la mayoría de veces los medios lo que hacen es aliarse con alguno de los candidatos. Claro. Y publican las que va claro. ganando su candidato a conveniencia. Hay ¿no? medios Entonces, que nacen con no con es la propuesta correcto. política, es con correcto. el candidato. Así es. Eh, no pocos, tocado. ¿no? No pocos. Hay, hay, muchos, y hay muchos ejemplos, sí. y aquí en Puebla hay muchos. Pero este entonces esto ha pervertido ¿no? el uso de las encuestas decía la inolvidable María de las Heras de las que sí sabía hacer encuestas este el uso y el abuso de las encuestas ¿no? o sea, hay que usarlas para instrumento de campaña que los, que los partidos y los candidatos sepan ¿no? por dónde ir qué decir, cómo los evalúa la gente qué quiere la gente en una campaña etcétera y este, pues de ahí tomar decisiones para su, su estrategia pero solo Pensar que la, la publicación de encuestas es un vehículo propagandístico están equivocados, ¿no? Porque la gente no toma su decisión. ¿Tú, tú piensas que la gente toma decisión por, por las encuestas? P pudiera ser, sí. Yo, yo lo pensaría que sí. ¿En la última elección tú tomaste tu decisión por ver una encuesta? No. Eso me responde ah. todo mundo, ¿no? O sea, ah, okay, okay. Todos dicen. Nosotros pensamos que todos los demás toman la decisión viendo la encuesta. Así pero es. la verdad es que uno dice, no yo. Sí, la todos, si dices. ¿no? Sí, pero, todos no. pensamos que los demás son tontos y nosotros no, ¿no? O sea, esa es la verdad. O sea, verdad? cuando he hecho esta pregunta a autores de 500 personas, a ver, alcen la mano los que piensan que las encuestas influyen. Todos. 490, ¿no? Uh -huh. Bájenla, por favor. Ahora, alcen la mano. El que en la última elección, después de ver una encuesta, tomó la decisión para votar. Dos, ¿no? Ah, qué chistoso. ¿no? O sea, todos los demás son güeyes menos yo, ¿no? Okay. No, no, no. Eh, está comprobado, lo hemos hecho. Okay. En las encuestas de salida, una de las preguntas que hacemos. La encuesta de salida es la encuesta a la persona que ya acaba de votar. Es una encuesta muy certera y muy, y muy interesante para nosotros los encuestadores porque es la única en la que preguntas por algo que la gente acaba de hacer. Y no como las preelectorales que le estás preguntando a la gente por algo que va a hacer. Uh -huh. Y que a lo mejor cambia de decisión. ya una distancia de tiempo Así es, muy variable. Exacto. Sí, sí. puede ser meses, pueden ser semanas uh -huh. o pueden ser días. Pero tú puedes cambiar literalmente de la noche sí. a la mañana de decisión por quién vas a votar. Pero también, bueno, hablando del, del, de las encuestas, el, uh, yo creo que también eh, tiene varias implicaciones... En cuanto a los fenómenos que ocurren socialmente y también las encuestas van cambiando, claro. creo que son hasta orgánicas, no sé, bueno, tú ahí me corriges, porque eh, fuera del aire me estabas comentando, no, pues a ver quién va a encuestar en Tamaulipas, dice, ¿cómo, por qué? Pues porque el narco está cañón, es, sí, eh, claro. es, es, es andar en la calle, bueno, estar tocando puertas, ta, ta, ta, se exponen muchísimos, entonces dices, no, pues a ver, ¿quién encuesta? Todos son telefónicas. Eh, últimamente Eso, en esos estados, desde luego el quehacer eh, de los encuestadores se ha vuelto un oficio de alto riesgo, eh, bueno, todos supimos aquí en Puebla hace unos años en que Lincharon a unos muchachos encuestadores uh -huh. y los quemaron vivos, o sea, unos muchachos que andaban haciendo un estudio de mercado sobre tortillerías, ¿no? O sea, encuestadores. Eh, ha eh, crecido, todos lo sabemos, la inseguridad brutalmente uh -huh. en todo el país, uh -huh. pero hay estados que son todavía peor, ¿no? Que otros. Tamaulipas es uno de ellos, Guerrero es otro, Michoacán es otro. Eh, entonces, eh, hay, hay estados en donde a los encuestados nos o sea, encargan en trabajos. Que... Y la verdad es que lo pensamos dos veces, ¿no? O sea, a mí me han encargado trabajos en Tamaulipas y la verdad, sí, sí. la verdad, los, los rechazamos porque no tienes una garantía de que tus muchachos anden seguros, uno. Y dos, la gente al estar preguntando muchas veces también no te está diciendo la verdad porque piensan que vienes... De al gobierno o de algún grupo o qué tal si te mandó algún algún grupo claro. delincuencial, o sea la gente ya está muy preocupada, es la verdad no entonces en Nayarita hace un año encuestamos mucho Ajá. y muchachos míos encuestadores ahí en la zona de eh, Bahía Banderas este en varios sí. lugares, gente armada gente sí. armada en las, en, y no eran policías, ¿no? gente Ajá. armada que les decía, ¿qué, qué andan haciendo aquí? Uf. no, pues andamos encuestando ¿Y a quién le pidieron permiso? Wow. Eh, no, bueno, no sabíamos que había que pedir permiso. No, no. Agárrate chivas y pélate de ahí. ¿no? Por eso mi pregunta, eh, ¿la inseguridad va a, hacer, va a afectar en algo el trabajo eh, de, de las encuestas? Sí, que usted sí a... desde luego ha cambiado mucho. Tenemos ya que, claro, nos vamos dando forma para hacer buenos levantamientos y cumplir con con la muestra, ¿no? Este, acuérdense que encuestar significa tomar una muestra de un colectivo, de un universo, una muestra como una muestra de sangre, igualito, eh, y de ahí pues sacar una generalización sobre todo un universo. El chiste es que sea una buena muestra, ¿no? Es que sea representativa claro. de todo ese universo, sea municipal, estatal o nacional. Entonces, eh, pues nos las hemos ingeniado para, pues ya, por ejemplo, nosotros en el BEAP hacemos generalmente ya el trabajo de levantamiento en las mañanas ya en las tardes no uh -huh. empieza a oscurecer y para nada vámonos de ahí eh, municipios o lugares conflictivos incluso de aquí de Puebla ¿eh? los sustituimos por otro que sea parecido uh -huh. ¿no? para cumplir con la muestra claro. hay que no búscate otro que sea parecido porque ahí hay mucha inseguridad específicamente por ejemplo el triángulo ¿cómo le llaman? el rojo, el rojo. hay lugares como Palmarito Tochapan con afecto a todos los que viven ¿no? <risas> que es brutalmente inseguro ¿no? o sea desde que entras hay muchachitos en motos que te van siguiendo y que andan viendo qué andas haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué andan haciendo unos aquí preguntando? Ajá. Imagínate, ¿no? Entonces. Te tienes que dar tu no, maña no, para no, no, salvar no. la ciudad. Terrible, terrible. En Tecamachalco nos han cercado. En San Martín, Texmelucan nos han asaltado tres veces con pistola aquí a mis encuestadores. Les bajan celulares todo, o sea. Y como te, tienen todos, pues la aplicación de. Uh -huh, encuentra uh -huh. tu celular o no sé cómo se llama. Sabemos dónde están. Están ahí en no, Moyotzingo. Sí, Moyotzingo es un ajá, ahora, ve por Totalmente. No. Sí, sí, no. no los tus... policías en Moyotzingo en San Martín le han dicho a mis encuestadores, Joven. Ahí mejor ni se meta. Nosotros ah. ni nos metemos. Uf, los no, alguien te ayuda. Entonces, efectivamente, ha, ha cambiado mucho la estabilidad de seguridad de todo el país. ¿Esto afecta al levantamiento? Sí, se sí afecta, pero dándote mañas, ¿no? Cumples con tu muestra y lo que siempre he dicho, las encuestas válidas, ¿no? Certeras para conocer preferencia electoral en un proceso electoral, valga la redundancia, son las encuestas cara a cara, domiciliarias o en puntos de muestreo en vía pública. Las encuestas telefónicas Respeto mucho a mis amigos que hacen encuestas telefónicas, tengo queridos amigos que las hacen, pero tienen un sesgo, siempre tienen un sesgo, ¿por qué? Porque, nada más les doy el dato, eh, en el país hay actualmente ya solamente como unos 13 millones de líneas telefónicas residenciales y hay 120 millones de celulares, es decir, ya la mayoría de la población ya no tiene teléfono en su casa. Aunque, entonces, incluso que tenga la línea, no tiene el aparato ni así lo es, conecta. Ya no, lo, lo, tienes, claro. tienes la línea por el Internet. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces mis amigos que hacen encuestas telefónicas y que dicen, es una encuesta estatal en Puebla, es telefónica, fueron 1.500 casos, o 3.000 o los que quieras. Ajá, si hiciste buen muestreo, te tuvo que haber caído municipios chicos, porque caen en la muestra. A lo mejor te cae, a nosotros en un levantamiento estatal nos cae... Ayotosco de Guerrero o Hueytamalco o el Osochitlán o lugares que son verdaderamente chiquitos y donde hemos estado muchas veces y que sabemos no hay líneas telefónicas, o sea, vamos en las casas, uh -huh. hace años se acuerdan que había casetas, ¿no? o sea, Ajá. donde la gente iba a la caseta uh -huh. a hablar por teléfono, bueno, ahora ya no hay nada, claro. entonces, a ver amigos encuestadores, ¿cómo cubren su, su cuota, su muestra en ese lugar si no hay teléfono? no, la mayoría de las encuestas telefónicas las hacen en las en los municipios urbanos importantes. Y eso ya trae un ya sesgo. ¿Por qué? Porque sí. la mayoría de los que tienen teléfono en este país son uh -huh. clases medias y clases medias altas. Es decir, panistas. Uh -huh. Entonces todas las encuestas telefónicas tienen un sesgo panista. Ah, ya, uh -huh. ok. Las de una empresa muy conocida nacional. Uh -huh. Se apellida Coller, creo. Uh -huh. Los demás uh -huh. sin Coller, o sea, esos decían que ganaba Ricardo Anaya Ajá, publicaron ajá, que ganaba Ricardo Arnaya. Cierto. ¿Se acuerda? que marcaron el teléfono y con San <risas> Exactamente. Sí, claro. Entonces, bueno, sí se ha modificado, nos sí. hemos dado mañas, ¿no? Los encuestadores para cumplir con nuestro quehacer y que efectivamente sean válidas estadísticamente, pero sí, sí han cambiado, ha cambiado okay. mucho todo, pero pues sí, sí, los que nos dedicamos a esto y sí sabemos hacer encuestas, ...sí cubrimos con las cuotas... ...y si sí traemos datos... ...pues más o menos certeros... ...siempre haciendo la aclaración que te he hecho mil veces... ...no son, las encuestas no son... ...métodos de predicción... Uh -huh. ...nosotros no predecimos nada... No, ...yo siempre no, pues, te friego el culo... No, ...no tenemos pues que... una bola de cristal... ...aquí para ver el futuro, no... ...las encuestas es levantar... ...lo que opina la gente de un tema determinado... ...en este caso, ¿por quién van a votar? ...el día del levantamiento... ...si eso... ¿Tiene validez? Bueno, sí, sí tiene validez. Oye, si va ganando un candidato por 20 puntos, 20 días antes de la elección, ¿oye, qué? si ¿Sí gana? Bueno, pues si todo sigue normalito. Y las condiciones se mantienen igual que en el levantamiento. Así es. Lógico? Lo más seguro es que sí gane. Pero no te estoy diciendo que ya es un ya esto es una verdad de, de, de Dios Padre, ¿no? O sea, porque ha habido muchas veces, en, en España, me acuerdo, en 2004, ganaba el, el PP. Iba arriba como 10 puntos porcentuales. Mm. Y faltando cuatro días para la elección. Bien los atentados de Atocha. Cuando los bombas terribles hay en la estación de trenes de, de Madrid. Una bola de muertos. Y el presidente de España del PP. Aznar. Del bigote que hablaba así. Dice. Fueron los de la ETA. Mm -hmm. Los de la ETA. Dicen. Nosotros no fuimos. Y salen. Un par de noches antes de la elección. O tres noches antes. Los de Al Qaeda. Los musulmanes radicales dicen, no, no, no, no, fuimos nosotros. Sí, porque España se metió en este lío. Así ¿sabes? es. Entonces la gente dijo, nos quiso engañar el Aznar para que no votáramos por la izquierda, no por el PSOE en ese momento. Y el, el domingo que hubo elecciones, sí. que gana el PSOE por 5 o 6 puntos porcentuales. Es decir, ¿sí puede haber un cambio? Sí, sí puede. Claro que puede haber un cambio. En dos, tres días, sí. Hay un atentado, una guerra... Esto lo hacen mucho en Estados Unidos, Bush decía Ajá. que las guerras que organizaba era para modificar este resultados electorales, sí, sí puede haber cambios, pero, repito, una semana antes, si todo está normalito, este, un candidato lleva 10, 15 o 20 puntos de ventaja, digo, es muy difícil que, que pierda esa ventaja. ¿no? Sí. O sea, a ver, Rodolfo, pues ya, sí. ya, ¿no? Llegó el momento. Llegó el momento, a ver, dice Ernesto Aguilar, Jordi, Jordi querido amigo. Dice, saludos dice, para el maestro Rodolfo dice, para ambos, dice pregunta, dice, ¿cómo vamos en Puebla? Dice, es para una tarea, y se ríe ¿cómo van? ¿Cuál es el distrito que te interesa, Jordi? Ándale, <risa> <risa> exacto y Jesús Romero también nos está viendo. Al final, al final les digo, ¿cómo, cómo vamos en Puebla? Pues bueno, traigo algunos datos este, yo no he levantado en todos estos estados, uh -huh. lo que hicimos fue un... Eh, Repito, para mí hay encuestadoras muy serias a nivel nacional, se las menciono con nombre y apellido, para mí de los mejores encuestadores tienes que el mejor en el país es Alejandro Moreno del financiero, uh -huh, uh -huh. él era el que hacía las encuestas originalmente en reforma, pero después se fue de reforma, ahora las hace en el financiero, las encuestas del Universal son bastante buenas, las encuestas de Roy Campos con todo y lo criticado y cuestionado que es, consulta Mitofsky, son buenas eh, y eh, bueno... Ana Cristina Covarrubias hace un magnífico trabajo, parametría de Francisco abundis hace muy buenos trabajos entonces, lo que se ha estado publicando desde enero para acá lo que hemos hecho es una eh, pues un muy conglomerado ahí. ¿no? de okay. eh, resultados no es válido estadísticamente quiero decírselos, ¿no? no es que sumando cifras de cada uno nos da una tendencia, no pero nos da una, una orientación sobre lo que está pasando en cada uno de los estados Aguascalientes Uh -huh. Aguascalientes, eh, ahí contiende eh, Teresa Jiménez de una alianza PRIPAN PRD contra Nora Rubalcaba de Morena. Eh, ahí va Morena solo en Aguascalientes. Son todas uh -huh. mujeres, por cierto, en Aguascalientes. Uh -huh. eh. Anayeli Muñoz va por MC. Marta Márquez va por PT Verde. Uh -huh. Ahí van solos PT y Verde en Aguascalientes. Y Naziel y Rodríguez va por Fuerza México. En Aguascalientes todavía existe Fuerza México. Uh -huh así es, Este, ahí en Aguascalientes hay una tendencia ganadora para va por México, es decir para PRI PAN, PRD Teresa Jiménez de PRI PAN, PRD va 48% su, su promedio de, de preferencia Nora Rubalcaba de Morena 37, 38% es decir, eh, el PAN PRI PAN, PRD va arriba con unos 8 10 puntos porcentuales en promedio Anayeli Muñoz de MC trae 9% Marta Márquez de PT Verde 3% y Nacieli Rodríguez de F de Fuerza, Fuerza México 1%. Es decir, hay una tendencia más o menos, más o menos buena de eh, PRI, PAN, PRD con Teresa Jiménez. Uf. Pero ojo, no es definitiva. Sí, claro. Sí ha estado Pero el... es significativo. Todos estos datos son una semana antes, ¿eh? Ajá. Una semana antes. Hoy están levantando encuestas, compañeros míos. Uh -huh y puede haberse modificado dos o tres puntos porcentuales ¿sí? o okay. sea, hace, hace dos días la candidata del verde y PT acaba de declinar declina por es la correcto. candidata de morena es correcto o así sea, se está viendo sí. la mano para aventar una sí. fuerza importante a la sí. candidata nora de incluso son algún... tres puntos es correcto ahí va yo marta márquez de pt verde con sus tres cuatro puntitos se le suma, no sí. se le suman ojo no no sí, automáticamente claro. suman porque no es que los que voten por marta los votos, el claro. INE los va a contabilizar para Morena. No es cierto eso. Pero simbólicamente, mucha gente va a decir, ah, ya van juntas. ¿no? O sea, claro. En teoría, los, este 3%, 4% de Marta Márquez, en teoría, se iría con Morena. Y ya tendría 40, 41%. ¿no? O sea, yo creo que es una tendencia para PAMPRI. Aguascalientes desde hace más de 20 años está gobernado por el pan, uh -huh. es uno de los grandes bastiones del pan junto con Guanajuato, ahí no ha perdido el pan, ¿no? Desde hace mucho, entonces yo creo que es una tendencia para el pan con reservas, repito, eh, uh -huh. ojo los que me están viendo, no es una predicción ni nada por el estilo, con reservas porque en una de esas da el campanazo, Morena, oye, puede pasar, sí, sí, sí ha pasado, uh -huh. me han pasado aquí en Puebla. Uh -huh. San Andrés Cholula, todas las encuestadoras, sí, incluido rara. yo, traíamos más de 10 puntos arriba a eh, Morena y que se quería reelegir Karina este, Pérez uh -huh. Popoca. Y el día de la elección gana este, el candidato el del PAN. Claro. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron todas las encuestadoras? Bueno, sí, pero hay ya ¿no? O sea, eh, no so, eh, los fraccionarios privados de San Andrés Cholula que son todo, Lomas de Angelópolis y toda la bola de fraccionamientos, no dejan eh, que encuestes, o sea, no te dejan entrar entonces teníamos esa lagunita uh -huh. que al final fue una lagunota porque encuestábamos en el municipio y en las, en las zonas normales de San Andrés Cholula, pero no ahí, y pues dio la casualidad que el junio del año pasado, sí salieron a votar en masa Ajá. los de Lomas de Angelópolis. ¿Sabes quién está bien metido Cambió. en Aguascalientes? Marcelo García. Ah, bien. Se fue. Apoyando allá, a la del pan. A la Tere. Ajá. Uh -huh. Ahí, ahí están. Bueno, entonces, sí hay una tendencia clara en Aguascalientes, pero Vamos a ver. ¿Quién, sabe? Vamos a ver. quién sabe, quién sabe qué tal si salen no en masa No digo que va a ganar el pan, tú. Los de Morena. ¿Pan, tú En Aguascalientes. Híjole, no sé, yo no me atrevería porque yo también veo una tendencia de buscar quitarle okay, al dale. pan. Órale, no, no, aquí para que porque duela. Están enojados, están enojados, entonces el... le quieren quitar al pan a Sebastián. Unos al pastor de aquí afuera. Unos al Orale. pastor de aquí afuera. Ya, órale, yo pan, tú sí. Morena, no, okay. yo, yo, no, yo creo que va a ser muy cerrado, yo no se sé, puede decir, pero yo, creo, yo sí creo que va a ser muy cerrado. O sea, muy yo qué gana, ¿tú? No, no, yo porque yo creo que la tenencia es que sí puede ganar el pan, pero creo que va a ser cerrado, o sea, yo creo que en 10 puntos no va a ser. Bueno, Morena, Morena, en los últimos 10 días... Eh, se, a a, volcado. Así, se volcó en Aguascalientes. Por eso yo creo que va a ser cerrado. O sea, Tampoco ese volcamiento, digamos, que si, si existe. Pero una es que palabra, para que haya una apuesta tiene que, Tienes que tener una postura. ¿Quién gana? Como sea. Aunque sea por medio punto. Ah, pues ya ganó. ¿Tú ganas Morena? Digo, para que, que, que mis tacos ganar, sean válidos, si no... Sino... Sí, yo creo que puede ganar, ¿no? Porque... Bueno, órale, bueno, pues ahí, ahí vamos. Está. Yo digo que es un empate técnico, así que los, los, <risa> o sea, los, que los dos que me mis tacos ahora, Ok. Va. Es Aguascalientes 2022, Durango Ay, Durango 2022 Donde ahí sí con pleno Conocimiento, porque el BEAP ha estado en Durango Mucho, el pronóstico es muy Apretado también, eh, muy apretado Dicen los panistas que ellos ganan Pero yo lo que creo que Hay una tendencia para Morena Son 4 o 5 puntos porcentuales Que eh, Morena está arriba Durango no. es un estado Muy priista, déjenme decirle Aunque gobierna una alianza pan -pri, todo el mundo dice que es PAN el que gobierna, realmente el que gobierna es el PRI en, en Durango, en las zonas eh, eh, de la capital de las ciudades importantes, los municipios importantes de Durango es la capital de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, eh, son PRIistas, eh, o sea, la gente es del PRI, así como en Puebla hay municipios en donde no existe otra cosa que sea, no sea el PRI, y que uno dice ¿por qué? porque así es, porque la gente... Uh -huh. por muchos años y por familia y por tradición son pristas, en Durango está ocurriendo, eh, Durango está gobernado por rosas Aispuru, es, es prista uh -huh. en alianza con el PAN, puede operar, puede hacer una buena operación ahí y eh, romper el empate técnico, pero yo traigo una tendencia favorable a Morena, Morena eh, Esteban Villegas de, eh, eh, eh, perdón, Marta Vitela de, de Morena Pete Verde, ahí sí van van uh -huh. juntos, Marina Vitela, que fue alcaldesa de Gómez Palacio y que fue del PRI hace años, este, yo la traigo 47, 48%, contra Esteban Villegas de PRI PAN PRD, 45, uh -huh. 44%. Uy, está eh, cerrado. Sí, sí, sí. Es, es empate técnico, acuérdense que eh, el empate técnico lo, lo cantamos los encuestadores cuando... Eh, la diferencia entre el primero y el segundo es menor al margen de error ¿no? entonces los márgenes de error que estamos manejando las encuestas son de 3 puntos porcentuales eh, eh, máximo 2.5 bueno pues 3 o 4 puntos de ventaja la verdad es que pues, Uf, es sí, prácticamente es empate técnico sí, no por el, por el margen claro. de error muestral y Patricia Flores de MC trae 6% uh -huh. si MC fuera en alianza con PRIPAMPRD, PRD ganaría sin problema que es lo sí, que andan buscando. Claro. Los de, sí, ¿qué? la presión que a nivel federal, ¿no? Sí, es la que tú dices. Y ya está con malos modos. Correcto. Porque vimos tú y de Patricia Mercado que decía que pues, son... Así es que sí, no, no, sí, sí, <ríe> sin presiones. Sí, no sí. sí, porque Claudia X González, que al parecer es el líder de la oposición ahora, este está apretando porque vayan PRI, PAM, PRD, MC y los que se dejen, ¿no? O sea, contra Morena Verde, PT, que hasta ahorita van juntos pero okay. ahí, esa, esas son otras hipótesis que tengo para 2024 okay. Quintana Roo, bueno entonces Durango apretadón, pero yo creo que le alcanza por poquitos puntos, gana Morena okay. eh, que se va a judicializar se va a judicializar la elección eh, porque ha habido muchos eh, escándalos últimamente, eh, a Marina Vitela le acaban de sacar un escándalo que tiene 25 casas pero Esteban Villegas también tiene un montón, en fin Va a haber judicialización. Pues sí, va a, pues. así, es, así es. Quintana Roo. Ah. Quintana Roo 2022, próximo domingo. Morena va arriba claramente. Sí, ahí sí. Claramente. Mara Lezama, la candidata de Morena PT Verde, uh -huh. 47, 48 de preferencia contra Laura Fernández. Ahí nada más va PAN PRD y un partido local, este, compromiso, no me acuerdo, pues un partido local, eh, 22 o sea, Uy, no. Más de 2 a 1. 2 a 1. José Luis Pech de MC, 16%. Que fue una decisión de Morena. Correcto, correcto, sí. Eh, Leslie Hendrix del PRI, ahí el PRI va solo, 7%. Y Nibardo Mena de otro partido local de Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social, 5%. Pero sí. Mara Lezama de Morena, Pete Verde, 48 contra 22-23 de Laura Fernández. O sea, Ahí va Nibardo, hecho le gana Es Nibardo? correcto. Echole ganas última. Semana? El Nibardo de, ¿Eh? de Movimiento Auténtico salta por 5%. No, bueno, Ahí pues gana Morena, ¿no? Ese es de los, de los que gana Morena. Y un estado estratégico para el presidente. Por supuesto. Sí, claro. por todo lo del Tren Maya y todo esto, ¿no? Y este y era gobernado por el PRD, lo que queda del PRD, que es Carlos Joaquín, ¿no? Este Quintana Roo. Eh, que andaban ahí algunos poblados, por cierto. ¿no? Sí, bueno, claro. Lalo Rivera fue asesor de Carlos Joaquín Sí, claro. Y Oquid Castañón, pues también estuvo mucho tiempo allá. no sí. eh, Oaxaca, Oaxaca 2022. Bueno, Morena está, no arriba, está súper arriba. ¿no? Ya o sea, no lo ven, obviamente. Desde el principio, ¿no? Salomón Jara, al cual conozco personalmente, es un tipo de Morena, fundador, siempre ha sido de izquierda. Salomón Jara de Morena PT Verde. 59, 60%. No. Contra Alejandro Avilés del PRI-PRD. Ahí va solo PRI-PRD. Uh -huh. 23%. 22, 23. Uh -huh. Yo creo que incluso 20, eh, pero bueno. Natividad Díaz del PAN. Uh -huh. 7%. No, qué cosa. El PAN en, en Oaxaca no existe. Eh, Alejandra García de MC. 6%. Berzaín López de Nueva Alianza. Ya todavía existe Nueva Alianza en Oaxaca. 1%. Uh -huh. Y hay un par de candidatos ahí independientes que entre los dos, 1%. No, okay. entonces, no, no, aquí ya estamos. Salomón Jara claro. de Morena, Pete Verde, 60%. por pues, ciento que. Sí, baje sí, tantito sí. el día de la elección. No, no, Pero, pero sí es no? casi 3 a 1. Ahí sí no te he puesto. Sí. No, tendría que pasar algo muy extraordinario. Correcto. No, no. Vaya falta. Tres días es imposible, ¿no? Que, que cambie, que haya un switchero Hoy, de. ¿Quién está 30 gobernando puntos. en Oaxaca? El PRI, el PRI, Alejandro Murat. Ajá. Alejandro Murat, uy. el PRI, PRI es, era de sus últimos bastiones Oaxaca, ¿no? ¿Qué pasó? Alejandro Murat dicen, ¿será el, el, embajador el embajador Murat? <risa> correcto. Sí, yo creo. Te este, dicen las malas lenguas que, este, pues él pactó con el presidente. Cada vez que va el presidente a Oaxaca, uy, sí. como dicen en mi tierra, le mata un pollo, ¿no? O sea, la no. ayuda es gratis para todos. Sí, sí, rájale. sí. sí. ¡Nombre! No, lo, lo quiere mucho, etcétera. Y aparte del PRI. Se dividió mucho en Oaxaca porque el grupo de Ulises Ruiz y de este, ¿Mura? Murat uh -huh. eh, están contra el PRI tradicional entonces yeah. y contra Alejandro Moreno, por cierto. Entonces, Oaxaca es de Moreno. Bah. Tamaulipas. Bueno, Hidalgo. Primero Hidalgo. Hidalgo también está claramente arriba Morena. Es otro de los últimos bastiones del PRI como tal. Julio Menchaca de Morena PT. Panal. Bueno, uh -huh. nueva alianza. Ahí va nueva alianza con, con Morena y PT. Trae 58%. no, bueno, ya para qué es en elección contra no, Carolina Villano perdida. del pri pan prd que es esposa de Rubén Moreira, el líder uh -huh. de los diputados del PRI en el Congreso de la Unión. 30%, o sea, uh -huh. otra vez 2 a 1 prácticamente. Francisco Javier Vergaza, ¿se acuerdan de él? El que cantaba, Francisco Javier. Uh -huh. sí, ah, no titulaba. manches, sí. Ese se ha lanzado por el PAN, sí, por Nueva Alianza va, por, bueno, por, por Movimiento Ciudadano Ajá. Francisco Javier, 7% Uy, no. Y el verde En, Guaja, en Hidalgo fue solo eh, José Luis Lima, 2% Entonces, pues sí 58.60 para eh, Julio Menchaca De Morena PT, Nueva Alianza Contra Carolina Viñano de PRI-PAN, PRD Oye, es Con que razón el gobernador Fayad ya anda de DJ buscando. Sí, sí ¡Ajá! Él, él ya anda en otro tema. O sea, cuando generalmente es, los gobernadores están muy preocupados por su elección de su estado. Bueno, es que acuérdense que él se enojó embajador? mucho porque. Probablemente sea otro embajador. Porque <risa> eh, él, no, la, Carolina Viñano no era su candidata. Él traía a su candidato del PRI y le imponen a Carolina Viñano porque es esposa de Rubén Moreira. ¿no? Claro. Entonces. Fallat, dicen que se enojó mucho y que por eso sacó las manos, wow. no lo sé. Oye, con estos resultados era que ya renuncia a Alito no? ¿O ¿Qué onda? Bueno, pues pregúntaselo a los PRIistas. ¿no? Ah, bueno, mañana se va a preguntar a Néstor, mañana el Correcto, Néstor. eso es Hidalgo. Y finalmente Tamaulipas, Tamaulipas, sí. yo traigo una tendencia, traemos los encuestadores a nivel nacional, una tendencia favorable a Morena, eh, Américo Villarreal de Morena PT Verde trae un 57 56% contra César Verástegui de PRI PAN PRD 37, 38% o sea, uh -huh. sí son 20 sí. puntos de ventaja contra Arturo Díez de MC 6% pero, cuidado el pronóstico en Tamaulipas Maulipas es muy muy eh, difícil hacerlo porque okay. son encuestas telefónicas ah. la mayoría yeah. okay, no okay. son encuestas a población abierta okay. y cubriendo todas las cuotas en todos los lugares. Eh, los encuestados ya no se mete nadie, ni a Matamoros, ni a Reynosa, ni a San Fernando, ni a ningún lugar. Entonces, estamos hablando de que falta mucha muestra. Y, bueno, sí está arriba Morena, pero... Y yo lo traigo arriba claramente, ¿no? A, a Morena en Tamaulipas, pero, este... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pueda pasar en Tamaulipas? Ojalá nada grave, pero, este... Si sí, los grupos delincuenciales están disputando el, el la, las plazas a muerte, literalmente a muerte, ¿no? Entonces, esperemos que no pase nada el domingo y haya violencia en, en las urnas y eso, porque sí está muy, muy feo Tamaulipas, pero está arriba Morena, ¿no? Ya. Claramente está arriba Morena. Oye, dice Ernesto Aguilar Jordi, dice que él entra a la quiniela dice, voy con Morena en Aguascalientes. <risa> ¡Órale, va! Y si no, ya. entre... No, no, pero yo ya no quiero tacos, si van los dos, no, ah, yo ah, ya claro. sube la apuesta, sí, ¿no? Correcto, sí. Pues sí, Jordisita, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sí, sea. Sí, sí, algo de más nivel, una carnita <risa> o algo así, ¿no? Pues yo me confundo con unas cenitas, pero... <risa> Durmen, no, pues dije también. Pero que el jardín, que, ver, de duerme, que yo, Ya son dos, ya entre dos, pues ya la cuenta, ¿no? Correcto. Pero ahora, si yo pierdo tacos para todos. Ah, okay. Digo, para que esté equilibrado. Ya estás. ¿No? Ahí vamos, órale. Así es. Bueno... Next. Pues estos son estos son los seis estados. Eh, mi visión actual Ajá. es que Morena gana 5 de 6 claramente, uh -huh. eh, con el Tamaulipas, ¿no? Con la observación de Tamaulipas, pero son cinco para Morena y sus aliados, que casi en todos va con Pete Verde, eh, y para eh, la alianza Pan-Pri, probablemente Aguascalientes, ¿no? Es, uh -huh. es la tendencia que yo veo, aunque, repito. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¡Wow! Ok. A, ahora esto con el panorama para el 2024, ¿cómo lo ves? Porque todos los números que traes en tendencia eran los números que al menos hace unos 5 años o, o unos 8 años decíamos que ya nunca íbamos a ver. Decíamos que ya nunca íbamos a ver diferencias de, de 20 15 puntos, votos. 20, sí. dijimos, eso es cosa ya de los 80. Ahorita todas las, todo va a ser cerrado, todo va a ser Sí. Eh, y ahora, competitivo, ¿no? competitivo y ahora estamos viendo lugares como en Oaxaca en el que apoyaron pues al candidato del PRI seguramente el, el, el ya ni se a hacer campaña, ¿no? Correcto, ¿para, que, para que Exacto. ¿no? Bueno, sí, sí, pero hay que hacer algunos matices a esta observación. Lo escribí esta semana. Eh, lo que yo veo en el en el país es que está ganando la alternancia, eh, O sea, en todos estos estados la gente ya quiere cambio, o sea, en Hidalgo, pues toda la vida ha gobernado el PRI, ya quieren un cambio, en eh, Oaxaca, toda la vida ha gobernado el PRI, ya quieren un cambio, en Tamaulipas, en Durango, o sea, la gente está votando por alternancia, es decir, si está ganando Morena, desde luego, eh, la... Eh, Ventaja ¿no? comparativa que le da a Morena la figura presidencial es muy grande, ¿no? O si sea, sí es un gran activo el presidente para Morena, mucha gente en estos estados, no es que vaya a votar por el candidato de Morena en algunos lugares ni los conocen. Repito, he levantado Durango muchas veces y la verdad con afecto, pero ni conocen a Marina Vitela, dicen por Morena, joven, ¿por qué? Por López Obrador. O sea, López Obrador es el activo de Morena. Que puede, Pero hago esta observación En todos estos estados nunca había gobernado Morena Regresemos un poco el cassette A 2021 En 2021 hubo elecciones En muchos estados Bueno, en todos los estados Porque fueron legislativas Pero para alcaldías en no pocos estados Y Morena ya había gobernado Zonas importantes del país Capitales importantes Y las perdió Estoy sí, hablando sí. de Puebla Capital, zona conurbada, estoy hablando de ocho o nueve alcaldías en la Ciudad de México, que era el bastión del PRD Morena, o sea, uh -huh. la Ciudad de México era el bastión de López Obrador a muerte, ¿no? Por eso es que López Obrador se enojó tanto. Se bro. llevó en la mitad de Dicen la que con Monreal se enojó, ¿no? Porque, sí. bueno, ¿qué pasó? Morena ha gobernado la Ciudad de México desde 1997, o sea, ya igual tiene veintitantos años de gobernar. Entonces, la gente está votando por alternancia. Puebla Capital ya había gobernado Morena, San Andrés, Jotlancingo, Coronango, San Pedro Cholula y perdió. ¿Qué está pasando? No, voy al 2024, que era la, la, la pregunta de Lalo. Yo creo que con lo que sucede actualmente para la elección presidencial, sí creo ¿no? que la gente todavía apoya con mucha... Eh, eh, en Jundia, ¿no? A López Obrador y a Morena, porque Morena es López Obrador, ¿no? López Obrador es igual a Morena. La gente aprueba aprobaciones de más del 60 y hasta el 70% en todas las encuestas nacionales, tiene de aprobación López Obrador, es el segundo presidente mejor evaluado del mundo, ¿no? El primero es el de la India, entonces la gente sí. Tiene, Bueno, López Obrador sí tiene una gran simpatía Y una gran fuerza electoral Yo creo que a Morena Para la elección presidencial Todavía le alcanza para ganar No como 2018, ¿no? Que ganó por más de 30 millones de votos, ¿no? O sea, más de 30% de diferencia Pero todavía le alcanza para ganar Todavía yo creo que 2024 Gana Morena elección presidencial Sin Congreso Siempre y cuando Siempre y cuando elección presidencial siempre y cuando Morena vaya unido el candidato presidencial tenga el apoyo de todos los grupos pero, esto ya es hipótesis mía ¿eh? si en Morena se pelean el presidente impone por ejemplo a Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard es prácticamente un hecho que se sale de Morena, igual que Ricardo Monreal buscaría en Marcelo Obrador la candidatura por otro partido. MC. Él le diría al presidente yo "Ya me sacrifiqué dos veces." Uh -huh. Ahora que se espere Claudia, ¿no? Así como yo me esperé, pues que se espere Claudia y aguacé porque un Marcelo lanzado por verde MC, el verde es de Marcelo Obrador. Y hasta el PRI en una de esas, esas? ¿no? Pues, Marcelo Obrador hace 30, yo lo conocí en su despacho siendo priista, ¿no? Tiempos de Manuel Camacho Solís. Este, aguace si sí, le abre un boquete muy fuerte a Claudia Sheinbaum, creo que Marcelo es mejor candidato que Claudia Sheinbaum pero son hipótesis eh, eh, sí, pero bueno, pero es bien, lo que eh, yo veo de todas las encuestas aparece literal un empate técnico entre ambos Así es y para los que hemos andado por ahí eso significa purrum. fuerte, o sea yo veo esas encuestas y digo, híjole, se va a poner bien entonces, allá adentro. Si, si, un, si Morena va unido, no me cabe duda que gana, no como en 2018, pero gana la elección presidencial, pero con esta observación pero aguas congreso gobernatura, gobernaturas y congresos locales y alcaldías es otra cosa el razonamiento de la gente cambia cambia en lo local o sea le preguntamos incluso a la gente ahorita en las encuestas que hacemos eh, yo ya estoy haciendo encuestas municipales en Puebla Puebla Capital y otros municipios y para elección presidencial no sí, por Morena jo. este oye para gobernador no saben candidato ni nada no por Morena no por diferencias de más de 10 puntos porcentuales, pero está arriba Morena. Pero cuando les preguntas por alcaldía, ya cambia la cosa, ¿no? No, joven, este, no, el de Morena está haciendo, perdón, muy mal las cosas. Uh -huh. Y cuando ya careas candidatos posibles, ¿no? O sea, oye, si los candidatos fueran tal por Morena, tal por el PRI, tal por el PAN ¿usted por quién votaría? Sí. Ah, no, por el del PRI, joven. Esa misma persona me había dicho que vota por Morena para presidencia de la República, pero en lo Se local... Se más por la persona, sí, en lo local. Sí, en lo local votan mucho por cuestiones muy, muy particulares. Uno y dos, repito, quieren alternancia, o sea... Ah, el actual ya. presidente quiere dejar a la esposa Sí, sí, se me hace lógico Entonces sí. la gente dice Ah, este quiere dejar a la esposa No, no, no, por otro no y, y Entonces ahí cambia, cambia mucho en, en, en lo municipal Por eso es que eh, Con esto termino esto eh, No se confía en los partidos Que están gobernando actualmente Que se pueden reelegir El PAN gobierna la capital Sí, sí gobierna la capital, Lalo ganó indiscutiblemente Pero no necesariamente es una verdad consumada el que la, el pan vuelve a ganar la capital, no es cierto, ¿eh? uh -huh. puede haber cambio, o sea, la gente, la gente Ajá. está switchando ya mucho a la hora de decidir de acuerdo, Viviana Vázquez, Rafael Velázquez Conde, Juan Carlos Mendoza, Laura Cruz, Ivonne Isidro, Jessy Celis nos están viendo, eh, Alfonso Valderrama Hernández Francisco Eduardo Castillo Montemayor hola, ¿cómo estás? mi querido Lalo eh, Fernando Pozos eh, Lino García eh, dice Ernesto Aguilar Jordi dice, pero con mezcal orgánico ¿qué tal el mezcal que <risas> te di ayer? ah, no, muy bueno orgánico, ahorita es más mira, sí. ahorita, ahorita no, sé que si terminemos. Acabó, no, no, no Ahí queda, mira, ahí queda un poquito, ahí, ahí dejaron un poquito, ¿eh? ahí poblano, dejaron ¿no? es ¿Eh? poblano, pues poblano ah. ¿no? Y está, ¿qué tal? Están ah, haciendo sí. un mezcal poblano extraordinario. Está delicioso. Este es también rico, ahorita, ahorita te compito. Gracias. Dice eh, Charles eh, Hertz nos está viendo. Carlos Montañez, Andrés Rivera, dice Charles, dice: este domingo ganamos 6 de 6. Hashtag Morena Avanza. ¿Qué tal? Valentín Juárez Martínez y bueno, eh, Charles también dice hashtag juntos hacemos historia. Este hashtag Carlos Hernández. Eh, él es Carlos Hernández, él fue el ah, candidato. Carlos Hernández, sí, distrito nueve. Ha venido aquí. Él fue pero... el que, querido amigo, él fue el que sustituyó a Saúl, Saúl. Huerta. Claro. Y pues, desgraciadamente Saúl Huerta siguió en la boleta, o sea, ya no se cambió el nombre, Saúl Huerta. Y aún así dio una subidota a este Carlos, pero pues ya no ya no le alcanzó. Pero, pero, pero hizo una buena es, campaña. Es, es un funcionario dentro de Morena, ¿no? Sí, creo que sí, creo es, que, que sí. Secretario de la organización, claro. algo así. ¿no? Seguramente, seguramente. Él es de Morena, Morena. Él es de los de fundadores Charlie? de Morena, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por... Charlie, bueno. ¿nos dices que Carlos estás ocupando, no? A ver qué onda. Sí, ya es un buen que ya no has venido y ya no nos has aquí contado cómo va Morena, que ya viene ¿no? cambio de dirigencia y no, bueno, bueno también va a estar y las candidaturas bueno, a diputados aquí... en las asambleas se van a agarrar no, literalmente bueno. a balazos a ver, eh, yo tendré aquí una pregunta de eh, por ejemplo hay una perspectiva que dice que que MC o sea, va a ser el fenómeno en el 2024 y que Luis Donaldo Colosio ¿no? el alcalde de, este, de, de Monte Monterrey, Rey. pues puede dar la sorpresa, y o sea, cada vez lo escucho más, ya hay columnas a nivel nacional, eh, tendencias que están publicando esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo, lo que se está publicando en cuanto a tendencias de encuestas de Luis Leonardo Colosio Riojas, son encuestas del Reforma, ¿eh? uh -huh. son del Reforma, ah, okay. no son encuestas ni de Alejandro Moreno, ni de ah, otra okay. encuestadora nacional, ah, encuesta yo creo... Regia. sí yo creo literalmente que es un, una bonita creación sí. del Grupo Reforma y el Grupo Empresarial de claro. Nuevo León que quieren impulsar un, un muchacho que sí, efectivamente, pues el nombre, el, el nombre de Luis Donaldo Colosio pues probablemente mueva, pero créanme que si yo le pregunto ahorita a los primeros 10 jóvenes que pasen, mayores de 18 años, si saben o... o, o, o, o, o ¿recuerdan quién fue Luis Donaldo Colosio? Nueve me dicen que no. O sea, Esto es más, más de nuestra generación que traemos el, el, la idea de Colosio, pero los jóvenes no. Y eh, yo creo que es más bien pues, una punta de lanza que están creando la clase empresarial de Nuevo León, así como hicieron al Bronco, así como hicieron a Samuel Duarte. Ahora quieren hacer a, a, a Luis Donaldo Colosio, el muchacho, pero no, yo creo que nacionalmente, si yo le pregunto a 10 jóvenes de Puebla que, eh, ¿Quién es Luis 9 me dicen que no. Pues, pues si les fumada. pregunto a 10 de Yucatán, yo creo que 12 me dicen que no. <risa> Entonces, yeah. yo creo que no, eh. no, no son tan reales esas encuestas, es eh, la verdad. Yeah. La, las de reforma suelen tener ahí algunas cosillas, ¿no? Ajá. Aun cuando. O sea, Entonces, ¿a quién eh, ves como? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Sí, no o sea, lo sé. ¿A quién ves eh, en, la, en la alianza, no? O sea, eh, eh, presidiendo la alianza como candidato a la presidencia no lo sé en el PAN pues no, no, no, digo, no veo a nadie ay, no nadie. veo a nadie hablaban de Mauricio Vila el gobernador de Yucatán un tipo sí. que está haciendo un buen papel en Yucatán ay, pero es conocido sí, en Mérida sí, ¿no? sí. y en claro. este y en este Holbox y no sé dónde sí, sí. pero nada más o sea no tienen figura así es no, no el no PAN nada. bueno ya para que quieran revivir a Ricardo Anaya pues quiere decir que hay una crisis no. de liderazgos en el PAN ¿no? o sea ¿no? este en el PRI les va, a caer la, les va a caer la maldición y su candidata será Lili Telles. <risa> sí, bueno, anda mejor claro, Lili Tellis, hay, hay panistas que me han dicho que se van a unir todos para lanzar a Carlos Loret de Mola, este... No, bueno, no para presidente. O sea, vaciladas, vaciladas, sí. pero sí, efectivamente no hay. Eh, lo que está intentando Claudio X. González, que al parecer se ha vuelto el líder de la oposición, es lanzar a alguien... Pues que no, del PRI quién, ¿no? Y ahora menos que nunca, del PRI quién. No, no, porque no, no, Alejandro no. Baroqueña sí quiere ser candidato. Sí, claro, está haciendo todo. Este, Del pero, pero. mazo. Bueno, del mazo, pero si pierde el Estado de México, pues va a acabar. Va, va a acabar. Sí, porque el próximo año hay elecciones en el Estado Ajá. de México y Coahuila. Uh -huh. Así es. Y ese sí es el preámbulo para 2024, ¿no? Ya. Yo creo que hay una gran probabilidad de que gane Morena, ¿no? Uh -huh. Estado de México y Coahuila. Y Coahuila, Coahuila es el último estado del PRI. Si uh -huh. pierde Coahuila el PRI. Por primera vez en la historia de México, el PRI no va a gobernar un solo estado. No, bueno, qué cosa, ¿qué transformación. Entonces va a ser el preámbulo para 2024. Por eso digo, presidencial sí gana Morena, yo creo. Un poquito más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Pero estados, quién sabe. Uh -huh. Estados y la prueba de fuego para Morena va a ser los estados donde ya gobierna y a ver si vuelve a ganar. Okay. Puebla es uno. Veracruz, Morelos, con Gautemos Blanco, que es Morena Pez. Este, entonces ahí vamos a ver si verdaderamente la gente quiere que siga gobernando Morena. Esa es la verdad. ¿no? O sea, y era lo que queríamos los mexicanos. ¿no? Democracia, queríamos que ganara uno y ganara otro. Y que, pues. pues tómela, ahí está. Pues ahí está. <risa> Interesante, pues hay que platicar, pero ahora después de la elección, para ver qué pasó. Sí, claro. No. Sí, órale estamos a unos días, hay que órale. ver. Qué pasó. Si sí, a ver, a ver si se cumplen yo digo 5 de 6, Morena lo dice que 6 de 6 no, con eh, Aguascalientes nos invita, y Durago judicializados nos invitan claro. a cenar, nos sí. invitan a cenar ¿no? aquí, primer nivel ¿No? El señor regidor, Jordi, el secretario, sí. o sea, Jordi, yo creo que sí puede desviar un poco de recursos <risa> municipales para una buena cena. Que vende que la factura que se la paguen. Exacto. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí, <risa> viene, viene un proceso bien interesante el próximo. Sí. Pues, sí, yo tengo acción. que trae que la factura que es transparente. <risa> tú todavía eres no más transparente no, la factura no puede no, todo se puede <risa> muchas gracias Rodolfo Rivera no, gracias a ti por el placer de tu plática y de tu análisis que sí, a mí me abona mucho he escuchado de todo como todos pero esto a mí me deja un panorama muy claro dice eh, de Charlie y Carlos saludos, Hernández, saludos, saludos. dice, el Estado de México vamos con hashtag Pedro Centeno, hashtag un fundador, dice, será gobernador. Y actual Orale. director del Iste, ¿no? Ajá, dice. Pues bueno, la... quién sabe, en el Estado de México, porque también está Delfina, Delfina Gómez, que es la Ay, secretaria de Educación capaz, Pública. Capaz. Que muy probablemente pueda ser, volver a ser candidata. Y el otro es este Horacio Duarte. Ajá, exacto. El que presentó la propuesta de reforma electoral, que fue muchos años este representante de Morena en el sí, INE el y hoy es el director general de aduanas o algo así, ¿no? O sea, uh -huh. Pero el presidente López Obrador lo puso a él. A presentar la reforma electoral y a Pablo Gómez, de, de la UIF, muy conocido aquí en Puebla. De acuerdo, pues muchas gracias, mi querido Rodolfo Rivera Ay. Pacheco, eh, director del BEAP, por estar aquí en Los Conjurados, mi querido Lalo Cobian. Muchas gracias. Ya, este, o sea, tú te adueñaste de las dos casas. O sea, no, pues, es el <risa> rostro de Mazana salir. y mira, ya está aquí que sí también. Ándale, ah, no, digo, tenemos que aprovechar el corte, sí, claro. ¿no? Pues, oye, ah, excelente, excelente. No, querido, amigo, un sí, querido amigo, querido amigo. Pues muchas gracias por su compañía. ¿A qué cámara voy, mi querido? Ahí está, sí. Ahí está ok. Muchas gracias por su compañía. Pase usted una excelente noche. ex un clavado a los conjurados. Besitos. Bye. Buenas noches. En CrossFit, en CeFit de acá de Cholula. Ya terminamos la clase. Y bueno, festejó nuestro coach...